Elisur, hijo de Sedeur, de Simeón, Selumiel, hijo de Surisaday, de Judá, Naasón hijo de Aminadab, de Isaacar, Natanael, hijo de Suar, de zabulón Eliab, hijo de Elón, de los hijos de José, de Efraín, Elisama, hijo de Amiud, de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. De Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni, De Dan, Aieser, hijo de Amisadai, De Aser Pahiel, hijo de Ocrán. De Gad, Eliasaf, hijo de Dehuel. De Neftalí, Aira, hijo de Enán. Estos eran los nombrados de entre la congregación, príncipes de las tribus de sus padres, capitanes de los millares de Israel.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 Conforme a la cuenta de los nombres, de veinte años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Neftalí fueron cincuenta y tres mil cuatrocientos. Estos fueron los contados, los cuales contaron Moisés y Aarón con los príncipes de Israel, doce varones, uno por cada casa de sus padres. Y todos los contados de los hijos de Israel